Me, ni me acuchilles ni nada. <risa> y es que la otra vez te acuchillé y no te maté, tío. Hubiera estado guapo. Aunque, te, me hubieran echado, pero tío, coño. te ha matado. Hostia, flava que me he comido. Y yo. Hostia, ¡Oh, tío. Uno muerto. Está ver, por, por la puerta ahí. Buena. Tranquilo, tronco. Tenió... Cogé, coge la, coge la, la... No, no la veo, y yo. Estoy riego, y yo. Oh, Debo. Tierra, tío. Estoy ciego, tío. Estoy ciego, tío. Oye, yo voy a comprar el chalequito y. Y el MPC Pues yo igual. ¿Qué? No he comprado la máquina. La máquina, a mí no me gusta la máquina, me gusta mucho más la. Y yo sigo sin saber cómo abrir. Ay, cabronazo, sí. No le he dado ni una, en serio. ¿Y tú cómo tienes que. Ir? ¿A quién se la chupa el loco? Uh -huh. A mí, no, espérate, espérate. Hay que callarse porque está concentrado. ¡Oma! ¿Qué cray eres tú, no? A mi, a mi abuelo. No me lo... ¿Qué muy loco, güey. No me nada, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? Yo me, aquí? yo me deje ese, ¿no? <risa> Yo te yo <risa> por la izquierda ay, problema de hecho por la izquierda corre corre corre corre no lo cuál es la cara cuál es la cara yo con el no, la eco e, la e, con la eh e. que no que no hostia ya sé cómo abrir la puerta <risa> ocho balas uy eso está, hoy, ¿eh? eso está muy bueno hoy no ¿Qué me está pasando yo estoy bueno siempre me lo depara ellos no anda tonto no espera <risa> me ya me quedo mía que con el skin me que con skin mola más Pues tiene la de las spares nena? muerto estoy! ¡por oh, Y ¿la espalda ahí? ¡qué buena! Coño, el de coil es de mío! <risa> ¿cómo es? ¿el de coil? de dicho decoyle, tío, ha dicho decoyle. Decoyle, tío, dice, de coil digo que dices? de coil con d y... no pero es r coil con r que yo me informo Ah, vale. Mutual, y escúchame o seré el, mejor... puede... el mejor... El mejor brido de puerta. Coño. Por, Venga, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenas mañanas. Yo, perro, tú no vas, tú no vas a salir de aquí, tú lo sabes, ¿no? Pues yo le ah, voy, voy a tener que abrir el puto perro trabeillo. <risas> Ay, me cago bien. ah, estoy aquí Estoy flipado eh, llegó el culo todo Voy por arriba esta vez Venga, mochita aquí No, me ha dado eh No, no, le he hecho mochita ya, bro 94 en 3 impactos Ya, coño de puta, <risa> ¿quién? Y son cuatro rayas, tío ¿Cuántos cuatro rayas hay ahí? Mira lo que me he comprado, Jimmy. Es que tiene la de rey gusano, ¿no? Sí. Con una pegatina. El porro, ¡Ay! ¡Ay, hijo puta! Te cuidado, AWP, eh. AWP es por... justo por donde va a pasar. Te va a abrir la puerta, de voy cuidado. Pero camina, camina. Mira, está ahí, está ahí, sí. ¡Ahí! ahí. Te lo dicho, Manolo. Sí, sí, yo, sí, Manolo. Vamos, no, no. vamos, a, decir, vamos a, a, a nombrar las puertas, ¿vale? Esa es. Puerta CT, la derecha y la izquierda, ¿vale? Para que nosotros no entendamos. Vale. Ahí la tienes, Manolo. Esa no me gusta. Ah. La bien. verdad es que no voy a ir por mismo sitio. Voy a, a comprarme una más. Estoy viendo qué vas a comprar. No muerto. El otro arriba. Uy, vaya, espérate. Le flasheo, le flasheo. Ay, yo puta. 78 en 3. Se ha Qué buena. Vamos, Manolo. ¿Qué era? ¿9? Vamos. Por 7-1, tío. Vaya palizón. <ríe> y a la vez me estoy comiendo una pizza, eh. Estoy en desventaja. <risa> y yo es que feo eres, ¿no? Yo cabrón, tú si sí quieres feo, yo en esa cazas que me lleva yo... a <risa> ellos. No, pero lleva las mismas. <risa> a <Ay>, que cállate. <risa> que iba a venir aquí uno seguro. Yo tengo un aim de cocodrilo. Ahí estamos. ¡No! Por la izquierda, por la izquierda. Por ahí, por la ventana. O es mío, ¿no? Fíjate sí, de vida, tío. Tío, yeah. tírate, tírate. No. Es conforto y todo, tío. Te crees, yo soy aquí ahora. Y, Uf, y la Es un susto ya. Qué pasa. Está un poco flipado, ¿no, Antonio? Bastante. Ten cuidado. Cubre ventana, cubre ventana grande. No, no yo, yo, Tú cubre ventana grande. Vale, está aquí un tío, aquí un tío. Vale, va a venir por ventana grande. Estoy viendo que va a ver uno, uno está aquí en la puerta. Yo está en ventana grande. Yo vigilo abajo. Hay ahí uno ahí abajo. Va. Vale, no, uno abajo reventado, eh. Vale, uno aquí. Y voy a rushearle. verdad ahí y yo a rushear de aquí. ¡Qué buena! ¡Madre está? mía, tío! Qué fácil, easy. Vamos, vamos, vamos a ponerle easy. Poder, eh. sí, yo, yo no puedo escribir. Yo no me acuerdo cómo se escribe aquí. Y eh, yo a la Y. No, no, voy a ponerle. Y yo un cuchillo Ese. lo he tocado, y yo. Y yo un cuchillo. Y yo, qué guapo un cuchillo. <risa> qué buena. <risa>